Se trata del joven José Alfonso Polanco, quien resultó herido de bala en la cabeza en un hecho aún no esclarecido, ocurrido el pasado viernes en el sector Los Chiripos, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Antonia. Antonia, ¿qué Dios. ¿Usted es la madre del joven? Sí. ¿Cómo se llama él? José Alfonso. Eh, ¿Las condiciones de cómo están? Este momento. Está mejor, gracias a Dios. La oración es, a Dios ha hecho la obra. ¿Cómo se entera usted lo que le ocurrió a su hijo? una llamada. ¿Qué le dijeron? Que estaba alargado en el piso. Que parecía que era un tiro en la cabeza. ¿Y luego entonces? ¿Qué información cómo como cómo No, te... después de ahí no he tenido ninguna porque yo he estado aquí. ¿Qué edad tiene el joven? 19. ¿Dónde ocurrió eso? En la casa. ¿Qué piso hasta que ocurrió? ¿Fue el mismo que no sé si? No he sabido nada sobre eso. No he investigado ni he sabido nada. ¿Eso fue dónde entonces? En Chiripo. Los Chiripos. ¿En Chiripos? Ajá, en la galería de la casa. ¿Eso qué día fue murió? El viernes, la tarde, nochecita ya. ¿Las autoridades qué le han dicho? O sea? mm, yo no he sabido nada, porque aquí yo no recibo noticia ni nada. No he sabido nada. ¿Qué tiene usted entonces? Las informaciones que yo dan, de que fue, dije, no sé cómo fue, que le dijeron que, que ¿Qué fue... El mismo. Según ellos dicen... ¿Manipulando No sé si fue así, no sé. Porque no, no he sabido nada. ¿A no. qué se dedica, hijo? ¿Qué hace él? Eh, trabaja en una bodega. NTN.